En este tutorial vamos a ver cómo eh, exportar eh, referencias eh, desde el catálogo Fama de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y eh, cómo guardamos estas referencias en nuestro gestor en Note. Para, en este primer tutorial vamos a utilizar eh, fa, eh, la, la versión del catálogo eh, Fama Clásico, el catálogo tradicional. Primero vamos a realizar nuestra búsqueda tecleamos eh, las palabras clave o materias en este caso que queremos buscar vamos a seleccionar la segunda de las búsquedas eh, agua calidad y vamos a eh, seleccionar en este caso podíamos ir eh, uno a uno haciendo clic o bien eh, guardar eh, todos en página ...que es lo que hemos hecho en este caso... ...una vez que tenemos todos eh, seleccionados... ...hacemos clic en ver guardados... ...es importante aquí volver a seleccionarlos... ...para llevarnos en este caso los 41 documentos que hemos obtenido... ...le damos a exportar guardados... Y aquí hemos de seleccionar el formato del listado y cómo vamos a enviar ese listado. En este caso hay que escoger el formato del gestor de referencias en Now y vamos a guardarlo en disco local. Le damos a enviar y es importante que nos fijemos en el fichero que nos genera y entonces lo guardamos. Una vez que hemos hecho esto, nos vamos al gestor de referencias en Note y desde la pestaña Recopilar, hacemos clic en Importar referencias. Examinamos el equipo y buscamos el fichero generado. Como podemos ver, los sucesivos ficheros dentro de una misma fuente de información van siendo renombrados añadiendo un número. Abrimos el último de ellos ...seleccionamos la opción de importación... ...en el caso de que el formato de importación no apareciera en nuestra ventana de desplegable... ...podemos seleccionarlo desde favoritos... ...simplemente pinchando por ejemplo en este formato... ...lo copiamos a favoritos... ...y de esta manera ya aparecería en el desplegable... Para importar referencias de fama clásico a EndNote, el filtro, eh, lo, la opción de importación que debemos seleccionar es el Note Import. Una vez que hemos hecho esto, seleccionamos el grupo o carpeta donde vamos a guardarlo. En este caso, yo voy a seleccionar uno nuevo y le doy a importar. Tecleamos el nombre de la carpeta, decimos aceptar y nos eh, señala que se han guardado 31 referencias en el grupo Agua Calidad. Y aquí tenemos el... ...el resultado... ...bueno esto es todo... ...un cordial saludo...